Rockeras. Bueno, veamos le, si nos gusta la de la invitada. Le ponemos la música, por favor. A Ven, ver, la música. Es que me gusta. a ver, a eh, tenían que, tenía que haber un, eh, un arreglito, no, pero no bien. sucedió, así que. Hay seguimos. que moverlas vite, rápidamente y no se nota. Hay que moverlas y además eh, te digo, es un detalle, siempre lo digo, es un detalle, pero qué detalle, eh? porque vas a... por la vida Tal no cual. se te salta, no se te rompen, están geniales las Y salta. aparte, tan primaveral también te da un poco de color el negro. Sí, look, vos, más que todo amigo de buenísimo. negro. Vos, en mi que sos canchera y que tenés rulos, eh, ¿qué sí. te pareció el comentario este del cabello? Bueno, en realidad yo te iba a traer una, una eh, cremita, ¿viste? Hay una cremita. Está bueno, te digo esto, para que cuando te vayas a, a cortar, si vas, si va a durar hasta el fin de o hasta sí. que consigamos al, al, al doble de tu abuelo, que es el que te corta el sí, pelo. Sí. Sugerencia, Qué, ¿qué podés hacer? Agarrás, abrís las canillas, sí. ¿no? Oh, ponés ah, agua, ah, agua, ah, chico, agua, se agua. Se Desapareció de ya. ¿no? ¿no? Ah, de te Ponés, ponés agua. Sí. ¿no? agua, pum, pom ¿no? Agua, agua, piqui, piqui, agua Y después con eh, la toalla Que a veces con la toalla de, Viene un rato nunca salvo No le chorimos todas no, las No, no, no Pero que te digo yo Cuando me levanto Que es esta hay que, hay que peinar sí, este Leon, no, no, ni hablar Entonces igual me va a venir Bárbaro el Con Lucas, crema para porque... peinar Crema, oh, una mousse No, no, exacto, con crema, con crema, pum, toalla. Me y me encantó. Salís así, así... Vos sabés que yo le meto jabón blanco, no uso shampoo. Ay, papá, es que Dios, por eso tenés razón. una. Por eso tenés <risa> una cabeza. Una tela no, no tenés. Ahí. Jabón blanco y, y queda en medio. medio que el pelo. Aparte el olor de jabón blanco es polémico Olvídate, no, no. pero el jabón blanco, una vez escuché un tío abuelo mío que decía que el jabón blanco ayudaba a la caída del cabello. Bueno, vos estás el tema. Tema. Vengo bien ¿Sí? el tema es que... No, te la pasas en las cejas también Estos mor. tips a, a Lucas, por favor No, las cejas me parece que llegó tarde a la repartición de cejas Le, le dieron dos, dos bueno, bueno, ey, Le dieron un montón ey, <risa> <risa> bueno, <risa> para un Algunos nos dan tan poco cejas Y a otros tan bueno, claro, bueno, no, dejemos al pobre Madeo que nos van a retar Emi, bueno. ¿cuál es el tema del Sigamos, día? Digamos. Bueno, el tema del día Ay, oh, que está buenísimo Viste que ya es el jueves viernes para mí jueves jueves? Sí. Estás, sí. estás pisando Sí, estamos ahí y de repente te contactan, ¿viste? Y te dicen, ¿qué hacemos en el fin de semana? Porque yo tengo culpa. ¿Tengo culpa? Tengo oh, culpa? ¿Cómo culpa. ¿Tengo culpa de qué? Viste, y me empezás a preguntar. Sí. En las parejas, ¿ustedes en algún momento han sentido culpa de algo de decir... Ah. No sé, la que se les ocurra Ya, estoy por el bien. aire Mira, yo tengo culpa. una de hoy Hoy mismo Resulta que llegué un poco tarde Porque estuve en San Martín esta mañana sí. Y llegué tipo 1.40 a mi casa Nosotros almorzamos a la una Y le dije a Fer Por favor me bancás Que almuerzo con vos Y cuando llegué a mi casa 1.40 Me llaman y me dicen Por favor, mandame esto rápido no me, me esperó y no me senté a almorzar con él bien. Y le dije, perdón Me dio culpa bien ¿Eso cuenta como culpa, por ejemplo? Cuenta, cuenta a Cuentísima mí. como culpa Muy bien Me pasó el otro día Estábamos comiendo un asado en mi casa sí. Hasta y útil. el pedazo que queda yo lo sirvo y la bebé se despierta. Entonces sí. se va hacia arriba y era el pedazo que quedaba, ¿viste? Entonces estaba calentito y yo, Copito, no bajaba, no bajaba y digo, pobre pedazo de marotilla, ¿no? Y no pues, va a estar acá. Te dio culpa la marotilla, ¿no? Y digo, me dio un poco de cosa Ahí y digo, yo estar. me lo como. Y me terminé comiendo el pedazo de marotilla cuando baja Copi. Sí, no tenía comida. Baja y me dice y el, el, el pedazo... ¡Oh! Y la bebé, la bebé comió. Re culpa, pero re. eso, Amadeo es un sinvergüenza. Y yo no sabía muy... no sabía cómo, cómo pedirle perdón. Le digo, mi amor, te amo con el alma, perdón. Pero, pero mi estómago es más sí. importante. Pero, me quiero pero hay cosas. culpas más mentirosas que otras, ¿no? Sí, totalmente. Además, esto de la culpa, generalmente cuando decimos eh, que eh, un sujeto tiene culpa, sí. eh, es cuando vos le seguís tu propio deseo. O sea, es vos tenías ganas de comerte carne me dio. Entonces vos decís, ay, me dio culpa como para sentirte un poco mejor, pero en realidad hiciste lo que tenías ganas de hacer. Uh -huh. O pones la excusa ¿eh? en el otro para no terminar haciéndolo. No, yo tenía ganas de comer la carne, ponele, pero después puedo sentir la culpa. Pero por supuesto, ¿Ah? por eso te comiste la carne, por eso después te, te haces como una excusa de, bueno, pero me dio una culpa comerla, pues en realidad seguiste lo que tenías ganas de hacer, claro. que era comerla. ¿Eh? Bueno... Estamos en este segmento. de muerte. Bueno, pero la culpa en este caso puede ser una culpa que te da medio porque es tu culpa en ¿no? total o puede ser que sea una culpa porque, bueno, no tengo tiempo porque trabajo. ¿Qué sucedió? Pero, pero mirá, vos terminaste haciendo lo que tenías ganas de hacer, que fue trabajar claro. y responder a la demanda que te habían pedido en el laburo, porque sabes que el otro banca. Claro. Entonces, si yo voy a hacer algo que sé que está mal. ...como el caso de no, la. No, ...no está mal... ...no está. Eh, eh, ...la no. carne para mí está mal... básicamente quiero... en, en tu estómago no estuvo no, mal pero pará, la carne. ...pero es lo que yo quiero... ...pero sé que voy a quedar mal... ...tengo que evitar y no hacerlo... ...para no. que la pareja crezca... Eh, ...ahí viene el punto... ...ahí viene el punto... ...muchas veces uno actúa este, con culpa... ...por ejemplo... ...no te dedicas un poco de tiempo... ...no solamente a... vos. ...entonces arranca... ...fin de semana... ...llega el fin de semana... ...¿qué hacemos?... Y estoy cansado, me decía seguir en el corte. La verdad que a mí no me da para, para levantar. Yo llego a mi casa, estoy muy cansado pues estoy todo el tiempo afuera. Entonces, lo que quiero hacer es quedarme y, y listo. Bueno, a veces no preponderamos espacios en donde podamos disfrutar en pareja. ¿Sí? Las personas que estén este, conviviendo o en pareja. O nada, que tengas un chongo o una chonga en donde te juntes y puedas pasarla bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se preponderan esos espacios? Y porque en realidad... Es, viene esto, por ejemplo, el cansancio. Viene esto de decir, y mira, pasa es que tengo una nena y es chiquita, entonces no da para. Y vos decís, ¿y, pero ¿y cuándo va a dar? ¿No? Entonces, la intención de la columna de hoy es que realmente... De estas culpas, ¿eh? porque muchas veces me dicen, y, pero es que me da, me da cosita irme al cine ¿no? con mi pareja y dejar a los chicos solos en casa o dejarlos... ¿Cómo nos vamos a divertir nosotros? Perdón, ¿no? con amigos o y amigas, ¿no? Por ahí decís, che, toda la semana al palo, tengo una juntada con amigos y digo, pucha, no, me quedo claro, en casa... Claro, ¿no? ¿La la Por las personas que no tengan hijos e hijas, ¿eh? que también hay un montón y puede pasar, y que vos decís esto, te invitan y de repente es esto de, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? Muchas veces, un planazo es... Sacarse las zapatillas, los zapatos, tirarte así en la cama y ver una serie, una serie espectacular de, de las que vos este, nos aconsejás que están buenísimas. Muy bien, ¿eh? gracias a ti por la flor. Pero a mí me pasa que yo no tengo hijos y por sí. ahí a los dos nos da un poco de culpa cuando uno tiene un programa que no está incluido el otro. Bien. Entonces a lo mejor salgo con mis amigas, pero sé que él se va a quedar medio plomo en la casa y viceversa, que él también. Bueno, mira qué bueno lo que acá tengo una tesis acá con Cata, porque eh, en realidad uno ve el mundo y una ve el mundo desde dos ojos nada más, que son los tuyos. No hay chance de que vos te pongas en el lugar de tu esposo en este caso, Cata. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no también generar esos espacios en donde yo puedo despegarme el otro, tenerme individualidad? Y, y compartir con otras personas Para traer algo nuevo que contar Y eso también es traer un poco de oxígeno Tal cual. Y eso también es traer algo diferente Porque si no se generan las parejas abrojo Esas parejas que pareciera, claro, pareciera que no hay un poco de oxígeno En donde tenés que estar separándolas Y está esto de eh, No, no sale uno si no sale el otro ¿Eh? No, no, yo para no, puedo, no puedo salir y claro. también, Pero claro. los grupos de amigos es como Che, en serio no va a venir nunca sin el no También, claro. también pasa amigos, eso tengo pregunta, Eso. perdón. A ver, larguemos. ¿Tenés el viernes una juntada con tu grupo de amigos? Sí. Perfecto, vas, vas, vas. Todo bien, tu esposa o tu pareja se queda en tu casa. Sí. El sábado te llaman y te invitan a un cumpleaños que vos no te acordabas que tenías. Igual, perdón, cuando hay hijos es distinto porque en ese caso posiblemente tu pareja tenía que quedarse con el bebé. Claro, ¿no? medio que la clavas Entonces, no, no puedes hacer todo. O vas juntos, o van juntos, o buscas una salida para que estén y pero también porque, hay que buscar un punto medio, entiendo, ¿no? Ahí está el punto. ¿eh? El justo medio también es importantísimo porque, obviamente, si vos... Eh, primero tener los límites claros, ¿sí? Porque si vos has consensuado algo con tu pareja o con tu grupo de amigos y amigas, lo principal es esa, ese consenso que se realizó eh, de mutuo acuerdo y esos acuerdos que son implícitos. vos no bueno, estás con un contrato firmándolo y diciendo, bueno, hasta acá, acá... No, no, no, pero no. hay límites que está bueno seguir... Y si se llegase a cambiar por una situación, no es que por ahí yo te puedo decir, mira no voy hoy porque no sé, me, no sé, se, mi hijo está enfermo, o de repente se largó a llover y no sé, se me pinchó la rueda del auto, lo que sea, pueden pasar contingencias, claro que sí. Pero si hay algo estipulado en donde vos decís, y mira tenía un asado, me olvidé, pero qué sé yo. ¿Puede pasar eso? Sí. Banco de Ahora, decirlo, banco de decirlo banca y, y charlarlo. Y está bien que sea una cosa extraordinaria, no pasa Ahí nada. Ahí está, que sea una cosa extraordinaria. Lo que sí está bueno también es que, por ejemplo, le digamos a la familia, ¿no? Che, mamá, che, abuelos, che, prima, che, tías, che, lo que sea, che, amigas, chicos. che, amigos. ¿Me cuidan a la gorda un día a la semana? ¿O pago a una niñera un eh, que se haga cargo dos horas? Dos horas, me lo te estoy diciendo, nada más. Dos horas salís a dar una vuelta a manzana, te vas a tomar un helado, volvés. Te vas al cine, ves una peli y volvés, ¿sí? Esos espacios que por emparejo En pareja solo, ¿no? En pareja solos solo, por supuesto con amigos, ¿sí? Y está bueno darse esos espacios porque muchas veces me contactan y me dicen y lo que pasa es que eh, no tenemos deseo o estamos perdiendo la comunicación o, y la verdad que tampoco hay un interés en generar eso, ¿sí? Porque obviamente cuando se quiere se puede, ¿no? Claro. Entonces que sea algo dialogado, obviamente, que sea algo consensuado, obviamente, que estén los límites claros, obviamente, y generar esos espacios. Tengo una amiga que con la pareja, ellos todos los jueves ya tienen a una chica fija que les cuida a los chicos y que ellos van a comer afuera. Excelente. Y que muchas veces me dice, ay, no sabéis el jueves no teníamos ganas, pero esta chica nos llamó y nos dijo, no, sí, tienen que ir porque no pierden el hábito, está re bueno Hay tener". que cobrar, de esta sí. chica, ¿no? Claro. claro, claro. Vayan, vayan. Qué el fallo. Que... Lo que sí está bueno es esto, por ejemplo, eh, se puede hacer un hábito, y puede ser que un jueves digas, no, la verdad que no tengo ganas, en vez de este jueves, llamar a la chica y decirle, ¿podés? El sábado. O sea, que ese espacio que esté. Este siempre. Eh, o claro, o que se quede el que se tenga ganas de quedar y el otro que salga, ¿sí? Que tenga ganas sí, Acá y me está ve. tirando data y, acá pregunta, y que no se Pero, que, ¡Ay! Después es un enamorado. No, no, acá, acá preguntan, chicos. Peor que con Cupito. A ver, a ver, acá a ver. preguntan que si aparece la culpa, ¿cómo sí. se trabaja? Ah, pero muy bien. Bueno, la culpa se trabaja primero que nada siendo honesto y honesta con vos, ¿sí? Diciendo, en realidad, ¿qué tengo ganas de hacer yo? Porque muchas veces es esto que acaba de decir Cata. Y me da cosa dejarlo a Fer, ¿no es cierto? Fer. Ah, dejarlo a Fer porque puede ser que se pegue un embol en casa preguntas a Fer, tipo, me imagino que Cata se va y Fer que hace, viene como Tom Cruise y Exacto. Y es cierto que. Como también yo me quedo sola. Digo, qué placer. Qué lindo. Entonces uno proyecta, ¿me entendés? En el otro, lo que le podría llegar a pasar a uno o a una. Entre estos yo decía, ay, ¿cómo le voy a decir que no? Se va a quedar mal. Y quizás otra persona dice, menos mal, no tenía ni ganas de salir. Y ¿Me entendés que puede ser también un arma de manipulación para una bueno, de las partes la culpa, ¿no? Y, y a lo mejor yo no siento culpa, pero si la otra persona te empieza a machacar y que yo... Ahí que está el punto. Que no es el caso, ¿no? No, pero, plato, pero, pero está perfecto el de punto que tocas, porque es lo que dice Amadeo y es la pregunta que está ahí. ¿Cómo, lo, cómo resuelvo eso de la culpa? Hablando. Hablándolo, porque si... Para mí es clave Si vos marcás las cosas bien y con yo este bien la verdad, tengo ganas de hacer tal cosa, no digo cuando hay hijos del por medio, porque por ahí... Sí, cuando eso, hay hijos del por medio es otra, es otra negociación. Pero cuando es sos otra padre negociación. Caso de Cata, che, mira, hoy tengo ganas de juntarme con mis Veo amigas... Veo que a su... vamos a analizar mi casa No, no, che". No, no. Y claro, el sigamos. sábado justo salió otro evento, y la verdad, tengo ganas de ir, o sea, no es que por eso no es quedo más o no quiera salir más con no. vos. Capaz que el fin de semana salimos los dos días juntos. Por supuesto, lo, eh, el fundamental que tengas la conciencia de decir, y que por qué no aclarar ciertas cosas que suceden en, en las parejas, con o sin hijos e hijas, ¿eh? que es, ¿qué te pasa? Nada. Uh. Y ese nada hace que la persona se transforme en una nada, ¿sí? en una nada misma. Entonces la, el que está receptando el mensaje te va a decir, ah bueno, Clara, y sigo, entendió. porque evidentemente nada te pasa, entonces sos nada. Diferente es, mira, no sé, ...porque estoy sintiendo algo que no me va, pero no sé qué es. Aparte, perdóname y hablemos. tu pareja sabe que vos a decir nada, pero si te pasa algo, o sea, bueno, y empieza, no vale el ruego, no, no, no vale el ruego, no, está, está bueno no, que te hagas cargo de decir, dijiste nada, bueno, listo, joroveitus, ¿eh? jorobaitus, porque si dijiste nada, es nada y punto. ¿eh? Entonces, para darle el cierre, me parece que con la pregunta que hicieron en línea, ¿me si no tenés las cosas claras, porque a veces sucede que no, uno mismo una misma dice, ¿qué hago con esta sensación? Me está dando culpa. Bueno, pensá, la culpa viene cuando uno dice, espérate, yo en realidad tengo ganas de hacer esto. Y la culpa te da, en realidad, porque tu deseo va hacia ahí y, no, y querés ir hacia ahí y el otro realmente te importa un cuerno, uh -huh. ¿eh? Literal. Bien, entonces es Entonces, la, es la, lo opuesto. Entonces, lo primero es acto, sincerarse. Y si no sabes qué te pasa, no sabes cómo decir, bueno, plantea, vení, senté por un rato. Tengo re ganas de ir a un asado. Y ya fui la semana pasada, bueno, veo la manera de compensar este momento porque me tengo ganas de ir, bueno, ¿sí? ¿Me quiero comer la marotilla? Ahí está. Entonces, compensamos, hablamos, charlamos y sobre todo, eh, también nos predisponemos para poder pasar y, y generar estos espacios en donde podamos sin celulares si ¿sí se puede. Yo me olvidé el celular el martes, chicos. Estuve todo el día sin celular. No, no puedo creerlo. ¿No te sentías desnuda? Fuera, más o menos. Fuera del sistema, pero de repente vi que había un color de cielo relindo. Vi que había pájaros que dije. eso es el esto? Charlé, ah. Vi autos, vi patentes, ¿Viste de gente, auto, vi parte, parte, parte. Viste gente. No vi cero. gente así. Con la ah, sí. Entonces, este, eh, está bueno que por ahí hagas algo contingente que diga. ¡Pra! y rompemos un poco con la rutina. Emi, muchísimas gracias, gracias. genia. Tomamos, tomamos la nota ya de todo lo que dijiste. Muchísimas gracias.